Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que todo quiero agradecer por la enorme sintonía del primer capítulo de Afectados de esta primera temporada, la cual tuvo muy buena recogida del público. Si sí, les asustó el primer capítulo, este segundo capítulo se viene increíble con novedades de... De Álvaro Santi, compañero de televisión, amigo también, a mi criterio el mejor psíquico que existe en nuestro país. Y yo desde ya les digo, si él se ve afectado por lo paranormal, con toda su trayectoria, con toda su experiencia en parapsicología, lo psíquico, las mancias, ¿qué queda para todos nosotros? Es decir... Si él se ve afectado, nosotros estamos totalmente desprotegidos. Y eso es lo que vamos a conocer esta noche, como cada día sábado, en donde pueden sintonizar Afectados en tu Radio Zona X. Bienvenido Álvaro, muy, muy agradecido y, y, y siempre es grato poder trabajar contigo a través de, de pantalla. Hola querido Carlos, para mí también es muy grato estar contigo. No nos vemos hace bastante tiempo sí. con todo esto de la pandemia, pero nos podemos ver gracias a, a la tecnología que a mí me carga tanto, pero que tiene tantas ventajas como esta. Sí, sí. Eh, claro, ya hace, claro, no nos vemos hace como un año más o menos por todo esto, de lo que ha acontecido a nivel Yo creo nacional. Hace un año, más de un año, ¿tal vez? ¿Sí? Más o menos. ¿Cuándo estuvimos la última vez? Fue algún programa, yo creo, la última. Vez. Creo que fue en Cultura Paranormal también aquí en tu zona X en la radio. De la sí. versión diciembre del 2019 más o menos. Enero. Sí, mira, enero alto rey. rato ya. Sí, sí, ya un poquito más de un Pero año. Pero siempre nos estamos comunicando. Sí, sí, y bueno siempre salen en, el, sí, sí, en nuestras sí. conversaciones anécdotas paranormales muy interesantes y. Particularmente te pedí una muy especial que a mí me encanta que tú la has contado, pero la vamos a dejar al final del capítulo, porque aparte de esa tienes otra anécdota, un par de anécdotas muy interesantes, en donde tú te has vuelto te has visto afectado por una situación paranormal muy curiosa. Eh, yo le denominé, así como para hacer como una ayuda a memoria, el caso de la pizza Ahí ya van a entender por qué es, Sí, yo creo que fue el mejor nombre Como para no spoilear de qué se trata Porque quiero que tú la cuentes en detalle Vamos con ese primer Ok, caso. mira, bueno la, el, el, el elemento pisa acá en esta historia La verdad es que tiene, no tiene mucho protagonismo pero, es. pero interesante para claro para no hacer ese spoiler Para no contar de, de qué se trata esto a ver, yo les voy a contar ahora. Esto fue más o menos como en el año, yo, yo, yo diría que el año 97, 98, no más allá. Ha pasado harto. Yo estaba viviendo en Las Condes, claro, en, un, en una torre, en Las Condes, eh, pero tenía unos amigos, amigos medios vecinos que, con los que nos juntábamos, qué sé yo, a carretear, eh, veíamos muchas películas. Y un día decidimos entonces eh, juntarnos, como lo habíamos hecho tantas veces antes, a ver una, una película. ¿no? Yeah. Fuimos a un videoclub en ese tiempo, en, en Avenida Las Condes, ahí ahí las fuimos a arrendar, me acuerdo, y arrendamos Romeo y Julieta, Romeo y Julieta de donde está DiCaprio, ¿no? Yeah. Leonardo DiCaprio. Esa versión. Claro, Esta, esa versión del clásico, que ya es en sí un clásico también, la de la de la de DiCaprio. Y eh, éramos un grupo de amigos Y había uno Que no fue a rendar la película con nosotros Porque estaba con un poco de sueño Creo que estaba un poco trasnochado Así que decidió quedarse En una habitación recostado Descansando, durmiendo, etc Nosotros fuimos a rendar la película Después fuimos a comprar La pizza ¿eh? Llegamos a, al departamento De estos amigos Y eh, en una habitación entonces instalamos que sé yo televisor el equipo reproductor pusimos la película comenzamos a comer pizza y ver la película y todo todo ese rato este este otro amigo que ¿no? era un tengo que, que decirlo no era un tipo grande macizo ¿eh? con un cierto sobrepeso ya eso es importante para la historia ya seguía durmiendo en la otra habitación que es una habitación que estaba junto a la habitación donde estábamos nosotros y fíjense ustedes, queridos amigos y, y, y Carlos que justo llega el momento a mí nunca se me va a olvidar eso, en el cual Romeo eh, cierto que, que está eh, caracterizado por Leonardo DiCaprio toma el veneno el clásico, la clásica escena del veneno donde los dos se suicidan ¿no? Romeo y Julieta y entonces cuando él está tomando este veneno yo veo pasar la cara de este amigo, que la verdad es que no era amigo mío. Yo lo, yo lo ubicaba nada más, ¿no? Pero veo pasar la cara de él como entre, entre el televisor y yo. Entonces, ya. Pasa eso ¿Pero lo viste como el rostro físicamente difu difuminado? No, yo diría que más bien fue como una visión. Ya. No, no en realidad no fue algo que, que estuviera físicamente ahí. Fue algo psíquico. Creo que fue como, claro pero que de alguna manera se, se, se, se cruzó, se puso entre la imagen que, que transmitía la pantalla, cierto, y, y yo que estaba mirando. Pero, pero sí, podría decir que fue una especie de emisión más que nada, de, de percepción. Eh, pero junto con eso, yo no hice la asociación de la, del, del suicidio de Dicaprio que estoy haciendo de, hice después, posterior a esto. En ese momento no lo hice. Simplemente estaba la escena, veo la cara de, de este muchacho, ¿Ya? Y entonces me paro y, y voy al baño. Fíjate que sin querer ir al baño, como que me dirijo al baño. ¿Mm? Pero antes de entrar al baño, tengo el impulso de entrar a la habitación de este muchacho. Hay una parte clave eh, eh, que no conté. Antes de salir de la habitación, después de que se cruzó eh, la cara de este amigo, uno de ellos, de los, de los amigos que están en, en, en la pieza donde estoy yo viendo la película, uno de ellos dice se puso helado ¿ya? Ya, eh, bajo, bajo la temperatura verano. claro, bajo la temperatura wow. cosa que yo no, no, no noté yo en realidad estaba como en otra en ese momento, y además que fue todo muy rápido, él dijo, se puso helado lo dijo él ¿ya? y justo en ese momento entonces veo por el rabo del ojo que se cruza una, una forma que yo eh, dibujé después, vamos a mostrarla, y que, y que yo en ese momento como que la, la, la, la percibí como una especie de rata, de ratón, ¿eh? por la forma que tenía, era como el cuerpo de, de, de, de un ratón. Sí, ¿eh? es en la que está en pantalla, ¿cierto, Álvaro? Es la que está justamente en pantalla es, ahora. Es horrible. Y, pero, como te digo, no la veo de frente. La puedo ver con, con, con la visión periférica. ¿eh? Que yo por la... De tanto ver el aura, también tengo desarrollada la visión periférica. Es decir, o sea, yo puedo estar, por ejemplo, con el, claro, por con el rabo el rabillo, del ojo, ¿no? Yeah. Por el rabillo del ojo. Que yo puedo estar, por ejemplo, en una comida, ¿no? En una mesa lleno de gente y estoy mirando hacia el frente, pero más o menos sé lo que está pasando acá. ¿eh? Ya. Yeah. Si, si, si le pongo atención, pero sin voltear la mirada, ¿no? Si pongo atención, puedo más o menos ver lo que está ocurriendo aquí. Entonces, muchas veces las, las personas que somos sensitivas, que, que, que somos capaces de captar las energías del entorno, ¿Bien? hemos desarrollado, a veces sin querer, y otras veces con ejercicio, la visión periférica. Entonces, yo veo que esto se cruza. Se cruza, pero tengo, tengo conciencia de la forma de todo, tanto que después lo pude dibujar y es lo que ustedes ven ahí. ¿eh? Y al cruzar la habitación, eh, era, fíjate que se trasladaba como como dejando una un rastro una estela de su cuerpo ¿Ya? no era así directo sino que era así iba dejando un rastro atrás ¿Ves? eso me llamó la atención también porque fue algo muy como característico de esta misión que tuve que después se repite ya lo vamos a contar bueno entonces se va hacia la habitación de este muchacho porque él estaba al lado entonces como es como si hubiese cruzado la muralla y ¿Ya? ahí es donde yo me paro, voy al baño, pero en realidad antes de entrar al baño he sido eh, abrir la puerta de la habitación del lado para ver cómo está este muchacho, que es como un impulso inexplicable que tuve, en ningún momento fue como voy a entrar para ver cómo está, porque puede estar mal o necesitar algo, fue una en ningún momento lo no, no sentí. Fue una especie de inercia. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, ni, si, ni siquiera lo dudaste, fue como... lo no, no, no, lo no, hiciste. Fue no como más. algo Claro, exacto. Sí, como te digo, el impulso fue ir al baño, pero es como que para qué iba a ir al baño también. Eh, entonces cuando abro la, la, la puerta de la habitación donde estaba este muchacho durmiendo, me encuentro con la gran sorpresa, tremenda sorpresa, tremendo eso, ¿no? De verlo a él eh, en el borde de la ventana. Estoy hablando de un piso 21 o 22. No. Muy alto. Muy alto. Frente al Jaya. Ahí. Y este muchacho eh, estaba a punto de lanzarse. ¿eh? Es decir... Yo lo alcancé a agarrar de la polera. Y lo jalé hacia atrás. Y nos caímos juntos. Y claro, estaba dopado. Estaba cuando se había tomado algo. Después nos dimos cuenta de eso. Y... Bueno, a él lo fueron a dejar a una clínica. ¿Ya? ¿eh? Yo no fui, yo no fui, también es importante contar que yo no fui por la segunda historia que vamos a contar después. Yo no fui a la clínica, y bueno, después los amigos me contaron que la clínica lo conocía, era un paciente psiquiátrico. ¿eh? Él ya había estado en la clínica, lo, lo recibieron, lo llamaron por su nombre, uy, tanto tiempo que no estaba acá, que no venía, que no lo veíamos. Era frecuente entonces su visita entonces, en la clínica. Entonces probablemente, claro, y probablemente él ya tenía un centro de suicidio antes. Yo no te a averiguar nada ahí, pero es lo más probable. Oye, Álvaro, bueno, tú mencionabas de que esta persona estaba pasado en su peso, que era alto, grande, y tuviste como esa fuerza de empujarlo, hacia, sí. de jalarlo hacia atrás, cosa que no, no se lanzaba. Sí, porque estaba en el borde. Él estaba en el borde. Estaba, estaba, y estaba estaba con, con, con, los, con los pies en el alpeiza de la ventana o sea era cosa de de, de, de, de que lo no sé, la corriente de aire y él caía, él te estaba como muy al borde, pero yo creo que estaba en ese momento eh, que tú no sabes si lanzarte o no o sea, estás ahí como complicado, dopado al mismo tiempo también ¿verdad? como semiconsciente diría yo algo así no había tomado tantas pastillas, creo que fue clonacepan. No, pero, no pero aún así seguramente con la, la trasnochada que tenía, claro. Oye, Álvaro. Entonces sí, la verdad es que yo no tuve que hacer un gran esfuerzo para, uh -huh. para sacarlo de ahí. tú ¿Eh? Fue bueno. como que alcancé a agarrarlo, como, fue como de la colera. Ya. Pero, y lo tiré y Wow él no dio Caímos avisos sobre la cama él, no, la cama. él no dio aviso ¿Ah? de lo que iba a hacer él no dio aviso de lo que iba a hacer tú llegaste en el, en, el, en el preciso Nada. instante por habilidades psíquicas por sincronías de lo paranormal bueno, tal cual Maravilloso. Pues claro, porque él en esa noche no les, di, no les dio indicios de que se quería matar, de que se quería quitar la vida Todo por lo menos ninguno de los que estábamos ahí sabíamos, o sea eh, claro, eh, habían amigos, amigos más cercanos de él, que sabían que él no estaba bien, yeah. pero no daba tampoco para comentarlo, ¿no? probablemente era algo más íntimo, algo recurrente en él, claro. entonces, y como te digo, yo tampoco quise preguntar mucho después, eh, ni, siquiera, ni siquiera hablé con él después, no, no lo vi nunca más. No supe más de él, me desconecté. Es decir, no sabes qué ha de él. que me desconecté de esa gente. Yo al poco tiempo después yo me cambié ¿Ya? de casa. Entonces también, eh, bueno, por estas cosas la vi y me fui desconectado. Álvaro, bueno, eh, todo comienza con este frío en la habitación, ¿cierto? En donde el, claro. el, este amigo que estaba presente lo percibe. Debe haber bajado para que la gente entienda sus casas. Cuando la temperatura baja en lo paranormal, no baja unas décimas, baja por lo menos un grado, dos grados, tres grados, a veces cinco sí. grados o mucho más. Claro. Y, y eso se nota porque es un frío muy similar al, al de la película del exorcista. Bueno, ahí es un frío paranormal mucho más extenso, más evolucionado, pero se nota ese frío. Y él claro. lo notó, el, la otra persona que estaba presente, luego viene la, la visión con tu rabillo del ojo, esta visión periférica, después el impulso de ir al baño que tú mencionaste, es que ni siquiera querías ir al baño. Claro. Y ahí viene el, el, el preciso minuto, el segundo exacto, porque quizás si te hubieses demorado un segundo más, no hubieses estado contando este mismo desenlace, hubiese sido traumático Pero, ¿vale? para ti para la otra persona presente y catastrófico para la persona afectada. ¿Tú ese día tuviste como la sensación de, de no querer ir a esa junta ¿O, o, que, o sentiste que tenías que ir por algo o simplemente fuiste? Carlos que sinceramente no tengo recuerdo de eso ¿eh? Ya. Eh, imagínate que ocurrió hace tantos años claro. es una muy buena pregunta la que tú estás haciendo pero sí. lamentablemente claro, lo tengo borrado, no, no recuerdo no haber querido ir o haber tenido un impulso de ir, por ejemplo sin saber muy bien por qué no, pudo haber ocurrido eso, pero la verdad es que no no, no, no fíjate que no, no tengo el recuerdo ahora Claro, porque lo, lo paranormal trabaja de forma tan mágica que uno a veces siente no, no tengo sí. que pasar por ese lado, no tengo que ir a ese lugar o a veces sentimos, aunque no tengamos ganas de hacerlo tenemos que irnos por acá, tenemos que juntarnos en tal lugar por cosas que no sabemos y después entendemos cuando ocurre la situación entonces eh, me, me genera como esa es, curiosidad yo, yo ¿Habrá sentido podido... algo o no? Claro y yo, yo, me, yo me he podido dar cuenta eh, de muchas cosas con anticipación. Yeah. Me refiero a no, no al hacer una lectura, porque al hacer una lectura, por supuesto, que, que uno va viendo inclinaciones, que, que generalmente son, sí. son las cosas que finalmente se dan. Pero también me pasa a mí de, de, de, de tener sensaciones como lo que dices tú, por ejemplo, tengo el impulso de hacer esto, tengo el impulso de no hacerlo. Sí. o de pronto, por ejemplo, te voy a poner el último ejemplo que puedo tener en este momento el ejemplo más cercano ¿Ya? este teléfono es nuevo este teléfono lo compré recién ahora es que, el que eh, me contaste hoy día en la tarde sí, conté, conté, conté, claro, lo acabo de comprar a mí que me cargan estas cucarachas chavales, pero tuve <risas> que ir a comprar uno y gastar plata y todo lo que significa eh, pero la, el, el, lo que te quería comentar es que eh, ayer, ayer mi teléfono se fue a negro ¿Ya? pero hace unos Tres días atrás, más o menos, estaba con mi hermana, que hoy día lo hablamos. Yo le decía, ¿te acuerdas que sí? No sé si me acuerdo. Íbamos en un taxi con mi hermana y, y estábamos hablando de los celulares. Y de repente mi hermana toca mi celular y me dice, ¿está caliente tu celular? Sí, le digo, yo últimamente está, está así, no sé por qué, será la batería, le digo, yo no sé. Porque, bueno, es un modelo viejo, tiene tres años, ya, ya son viejos, ya. Sí. Pero, pero la verdad es que no he tenido problemas de decía yo con el teléfono, y estoy terminando de decir eso, y pienso, se me va a morir el teléfono en estos días, te lo juro, nah. te lo juro por Dios santo. Así y sucedió. Fue. Y hoy día murió, sí. ayer murió. Entonces esas cosas como, no sé, te llegan nomás, ¿no? Yo me acuerdo no estoy cuando... tirando el tarot, no estoy haciendo nada en este momento, Sí, yo me acuerdo cuando trabajábamos como panelista en TVN, a veces tú me decías, no, no nos van a llamar esta semana, van a ir otras personas, y sucedía. O a veces decía, Carlos, no, nos van a llamar. Ah, sí. Claro. ¿Te acuerdas que sucedía? Sí. Siempre, siempre sí, sí, percibiendo, algo. Claro, claro. Oye, Álvaro, ¿cómo este caso? O preguntarle a mi mamá un fin de ¿Ya? semana que fuimos a Bellavista a almorzar. Uh -huh. Sí, era, era, era otra, otro ejemplo cortito, de preguntarle a mi mamá un día que fuimos a almorzar a Bellavinton un restaurante, ¿Ya? veníamos caminando por el puente Pionono esto fue hace como un mes atrás y mi mamá se cae con frecuencia ¿ya? ¿Ya? se se esa que sé yo de vieja que está ya no sé se le lo enredan los pies se cae, entonces íbamos por el puente Pionono y yo realmente me acuerdo de esto y le digo oye, le digo, ¿y ¿no te has caído últimamente? No, te y caigo. termino de decirle eso, <risas> lo mismo que el celular termino de decirle eso y digo se va a caer, y se va a caer hoy día y está conmigo, y yo que tengo problemas lumbares, podemos quedar los dos ahí, imagínate, tú sabes que no se cayó en la calle, pero llegamos a este departamento que es donde yo vivo, y ¿Ya? en la escalera se cayó, wow. después de tres meses o cuatro meses que ya no se caía, le pregunto ese día, y ese día se cae en la escalera. Ese día se cayó. Ese es otro ejemplo, ¿no? de, de, Oye, Álvaro, Pero, retomando el, el caso que acabas de comentar, ¿esto cómo te afectó después? Porque salvar a una persona del suicidio no debe ser fácil tampoco. Uno se debe cuestionar por qué pasó, por qué estuve que estar eh, yo. Sí, o sea, eh, Claro, es una imagen que me quedó dando vuelta. O sea, ya no, ahora me acuerdo y, y todavía sí logro, logro. Ahora es como anecdótico. Tener esa sensación que que tuve, fue como anecdótico ahora, pero no sí. dejo, no, no, no he olvidado esa, esa sensación que tuve justamente después de lo que ocurrió. Claro. En el momento no, en el momento no, no, no sé si alcancé a sentir algo en el momento. Nah, pues sí. yo, no sé, fue como agarrarlo, nada, más. Fue, fue muy rápido, claro. Pero sí, después me vino como este, una angustia. Eh, y un también pensar un poco en, en, en, en, en estas en, en lo que ocurrió, ¿no? O sea, en la serie de sincronías que se dieron sí. y en esta entidad también que apareció ahí, que también es una cosa que me llamó la atención. Mira, yo me acuerdo que, que llegué a dibujarla sí. a la casa, claro, y ahí está el dibujo, pero hice varios dibujos de esto, ¿eh? que después los fui mejorando. A porque mí me llama, me llama mucho nuevo, la atención esa presencia, pero ya la vamos a analizar porque hice algunos análisis de, desde lo, lo teórico, por así decirlo. Pero hablando de sincronías de lo paranormal, este no ha sido el único caso que te tocó salvar a una persona, sino que tuviste otro más, el relacionado a una mujer. ¿Qué nos puedes decir una mujer, sobre ese claro, caso? Una muchacha joven, ¿sí? Esto fue. Eh... Si lo que te estoy contando fue mil, eh, 97, esto tiene que haber sido año 2000 más o menos. Ya. Yeah. Estas son las dos únicas veces que yo he asistido a alguien que se está suicidando, que está intentando suicidarse. Están las dos únic únicas veces. Eh, eh, sin embargo, hay un elemento que se repite. Vamos a ver ya. Entonces, yo estoy en un, en un departamento. Yo compartía departamento del año 2000, 2001, por ahí. Ya. Yeah. Compartía departamento. Esto fue en Uñoa, me acuerdo. Y eh, había una muchacha que también compartía departamento, éramos cuatro personas en ese departamento, y esta muchacha estaba en una habitación un poco más allá de la mía. Y ella era, trabajaba, creo, como promotora y estudiaba. ¿sí? Este modelo y promotora, de hecho era como bonita, era muy, muy, muy linda ella. Y eh, ella llegaba de pronto el, el, a la hora de almuerzo, almorzaba después se tomaba una siesta y después volvía de nuevo al trabajo. Y, y a veces cuando ella llegaba y tenía el día libre, por ejemplo, me llamaba por teléfono a mí, a pesar de que estábamos en, en, en el mismo departamento, me llamaba por teléfono ¿Ya? y me preguntaba, por ejemplo, si tenía al, al una, una pastilla sedante que yo tenía en ese tiempo, pastillas de, valer, de, de valeriana con pasiflora, pastillas como para descansar, cierto, para al estrés Y yo, yo, que tenía varias me convidaba, me convidaba, de vez en cuando. Y este día, un día en la tarde, se comunica conmigo por teléfono como lo había hecho antes y me pide entonces si, si, si me queda alguna para convidar, ¿no? Esta y yo le dije sí, sí tengo una. Voy a tu, a tu pieza. Y en ese momento se cruza nuevamente esta entidad. ¿Eh? que te podría decir que en esta oportunidad la vi por el rabo del ojo ¿Ya? pero fue como hizo como dio como un giro entonces como que la vi por ahí pero la vi un poco de frente, semi de frente también, la es, vi un poco más es la misma entidad del caso reciente exactamente la misma, eso me llama la atención exactamente ah. la misma y también cruzó mi habitación de tal manera que eh, daba la sensación que, que, que, que había traspasado cierto la muralla y estaba llegando a la habitación de ella. ¿Se y repite ahí, lo mismo dije, que en el caso anterior? Claro, como yo ya había tenido experiencia con esto y como lo identifiqué rápidamente, y, y claro, me pasó más o menos lo mismo, entonces pero como yo ya había visto esta, esta forma, esta, esta entidad, como le llamo, ¿Ya? Eh, como que me, me fui a la a la pieza de ella como sintiéndome extraño, como como que me iba a encontrar con algo. Pero cuando le toqué la puerta me dijo, "Pasa", me dijo, abrí la puerta" y estaba acostada, ¿ya? Y la vi normal, ¿no? Pero estaba ahí acostada, entonces dije, "Vaya, qué extraño" y dejé esta percepción a un lado, qué sé yo, y empecé a conversar con ella y me cuenta que ella había tomado un sedante. ¿sí? Y que había dormido pero que quería otra, otra pastilla. yo le dije, pero ¿para qué quieres otra pastilla? Y ahí hablando con ella, la noté un poco extraña. Y de pronto, Carlos, me doy cuenta que hay unas gotas de sangre en, en las sábanas de la cama de ella. Wow. Entonces le digo, ¿qué es eso? Le digo yo. Pero yo ya entendiendo lo que estaba pasando. Yo ya me estaba dando... Ahí yo ya me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué ¿Qué había es eso? Le digo yo. Que había algo extraño que había Claro, exacto, recibido. porque... Mmm, tal vez juntándolo con la visión de la entidad, como ya como juntando piezas, antes de ver lo que te voy a contar ahora que vi, eh, ya me pareció que había una situación extraña porque había sangre, ella estaba dopada, la entidad, había algo extraño, y le digo yo, ¿qué hiciste? Y ella se sonríe y me dice, me vas a retar. Y yo le saco la sábana, y claro, o sea, tenía unas heridas bastante profundas en las muñecas y tenía las sábanas, o sea, muy manchadas con sangre por dentro. Se había intentado no era, cortar no era lo que las se venas. Veía Por fuera que eran unas gotitas, ¿no? que ya había, había derramado harta sangre. Chuta. Y bueno, esto termina bastante mal, la verdad, porque yo imagínate todo lo que viene después. Claro, ella me hizo, sí, ella me dijo no le cuentes a nadie, pero era difícil porque yo además que era cercano a la dueña de casa y, y, y bueno, se nos podía estar muriendo una persona dentro del departamento claro. entonces lo que hicimos fue, yo hablé con la dueña de casa después hablamos con la mamá que vivía en Concepción, esta muchacha era de Concepción la mamá desde Concepción nos gritaba y nos decía no, porque la van a encerrar, no llamen a la, a, a, a, al hospital porque la van a encerrar claro, ya la habían encerrado antes, que también no, ahí nos dimos cuenta de eso y terminamos llevándola al hospital, y allá en el hospital, cuando estábamos esperando, yo vi pasar nuevamente esa entidad. De nuevo. Es decir que eh, fueron tres veces con las dos historias que te estoy contando. Vi pasar nuevamente la entidad en el, en, en el hospital, y ahí para mí no quedó ninguna duda que esto estaba realmente asociado con esas situaciones y específicamente con los intentos de suicidio o con los suicidas. Eso te quería preguntar, porque esta entidad se repite en pero estos dos que con casos. El, con el tiempo yo la he vuelto a ver. ¿eh? Y, y, también a la vuelto a ver y también vinculado a situaciones de suicidios. Y también vinculado a situaciones de suicidios, pero no de personas que se están intentando suicidar frente a mí, como es el, como lo, el caso de lo que, los dos casos que te conté. ¿Ya? Sino que, por ejemplo. Eh, tú sabes que yo hago contactos mediúmicos, sí. ofrezco ese servicio. Y, y bueno, ahora yo, hace unos años, yo le pregunto a la gente de qué falleció este familiar. ¿Por qué? Porque si es suicidio, yo dejo pasar nueve meses desde el suicidio. Claro. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder cierto, cuidar todo este proceso post que se da de, de desprendimiento, de cuerpo, entonces. Y, y en el caso de muerte natural, seis meses. Ya. Pero claro, antes la gente no me contaba que su familia se había suicidado. Y yo me daba cuenta cuando trataba de hacer el contacto. ¿Y cómo me daba cuenta? Porque tenía esta visión de esta misma entidad. Esa presencia. ¿Qué, qué conclusión ¿Sí? sacas de esta entidad, Álvaro? ¿Esta entidad te avisa que va a haber un suicidio? Claro. ¿O esta entidad te, es como que induce a la persona que se suicide? A mí me da la sensación que esta entidad eh, es como si fuera atraída por personas que están con ideas suicidas ¿Ya? y la entidad en el fondo es como si lo, los impulsara. Es como, por ejemplo, cuando alguien tiene una adicción, una, persona, una personalidad adictiva, por ejemplo, y se encuentra con una forma de pensamiento que puede ser como una, una adicción al cigarro. Y esa forma empieza como a eh, impulsar a la persona adicta a que se vuelva adicta al Perfecto. Es decir, no es que esta claro. entidad te avise que alguien se va a quitar la vida, sino que tú como eres psíquico, la percibes cuando va pasando y ahí es como al percibirla te das cuenta que algo raro está ocurriendo con algún suicida o con alguien que se quiere quitar la vida pero esta entidad va como derechamente hacia la habitación de la persona o hacia el lugar en donde esté para absorberla quizás y darle ese Exacto. último impulso para se que manifestó? se quite la vida claro. eh, no sé, esto eh, es algo que se manifestó en, situ en situaciones discúlpame, que de pronto me doy cuenta que hablo sobre ti, pero es por el desfase sí, hay un desfase, no, no te preocupes Gonza sí. Si puedes poner la. Te, de, de pronto me, me doy cuenta que le estoy interrumpiendo, por, pero es por el de paz. No, no te eh, rompes. Claro, esta entidad se manifestó en situaciones de suicidio, pero ¿Ya? para mí quedó como una especie de, de. ¿Te parece si la analizamos? Porque es muy interesante. Sí, yo la, yo la tengo aquí. ¿eh? Yo sí. la tengo bueno, acá. ahí estás tú con la, con la presencia. ¿Tienes la otra imagen, Gonza, donde se ve para que podamos ver la.? más de cerca, por favor ahí está yo cuando me mostraste esta presencia te decía que encuentro que es como un tubérculo tiene el rostro, pero es como una papa de una planta, un tubérculo y las patas y las manos son como raíces si te fijas, es como una papa de una planta que está echando raíz entonces ¿Sí? lo que yo imaginaba sin ser perceptivo es que probablemente esta presencia como que se va quedando absorbiendo a la persona que está con eh, pensamientos con deseos suicidas, con conductas suicidas y se va creciendo esta entidad va como aferrándose a la persona absorbiéndola, consumiéndola y a medida que va creciendo empieza como esta, este, este deseo definitivo ya de quitarse la vida, ves como la sensación que me genera de acuerdo a la psicografía que estás mostrando, que, que, ¿Qué percepción tienes claro. tú? Mira, ¿sabes tú que Yo suelo ver, no todas, pero suelo ver muchas entidades con, eh, con estas patas o estos tentáculos. ¿Ya? ¿eh? Y, y me he dado cuenta que eso tiene mucho que ver con, con el hecho de, de aferrarse a algo para parasitarlo. ¿eh? Para absorber su, su, su luz, su energía. Como una larva extraña. Eh, de hecho, como una larva astral. Yeah. De hecho, hay muchos dibujos míos que no son ni psicografía, ni tampoco son, digamos, retratos de entidades específicas, sino que de tanto que yo he hecho estos dibujos, también he hecho dibujos que. Pero, por, por, por, por, a ver, me gustaría mostrarte algo, mira. Ya. Yeah. Tengo, tengo algo colgado ahí al frente, entonces lo voy a extraer para que te des cuenta a qué me refiero. Veamos. Este dibujo, por ejemplo, que tiene más, más, más estilo de cómic, porque a mí me gusta mucho dibujar, aparte, ¿no? Sí. Te das cuenta que ahí hay una forma arriba que es distinta a la que vimos recién, pero que está con esos tentáculos también. ¿eh? Ya, también la... es como la especie de papa, a veces como con raíces. Claro. Muy... Claro. Y, eh, y está como entrando en ese muchacho que está ahí mirándola de rodillas. Entonces, eh, claro, hay muchos amigos que me dicen. Eh, es muy característico esto de, de que tú pongas tentáculos en tus dibujos, casi como lóceras, como, como, los, como los monstruos sí. de, del inframundo de lóceras, eh, pero que justamente tiene que ver con, con estas formas que yo he visto parasitarias, estas entidades que parasitan, y que entonces claro te van como envolviendo con esto, no? Van entrando en ti con estas especies de patas, tentáculos, bolas, ¿eh? son como extensiones que tienen. Entonces podríamos concluir que esta entidad afecta a personas que se quieren quitar la vida o que se han quitado la vida. Quizás no en un 100%, sí. pero sí no. en un gran porcentaje quizás. Claro, habría que ver ahí tal vez por qué. ¿no? A lo mejor la persona sostiene eh, la, la, la idealización de, o la fantasía del suicidio cierto, durante mucho tiempo, está planificando... Y bueno, naturalmente atrae seres de, de otros planos que sí. están sedientos también de algo así, ¿no? de, Sí, de, de, absolutamente. Viven con esto, claro. Cómo te, afecta, no sé ¿Cómo te afecta esta qué presencia después a ti? de ¿Cómo? que alguien al, alguien fallece uh -huh. y, y, y se va con esta entidad? ¿sí? También sí. eso, eso esto pasa, ¿no? Y pueden sí. quedarse como con, con una entidad atrapada y que, y que les puede costar liberarse también de eso pero en el fondo también es consecuencia de su vida, ¿viste? porque uno va trayendo cosas también con, con el pensamiento que uno conserva, sí, Por el, todo esto va trayendo, entonces también hay una responsabilidad ahí en uno. El enojo, la rabia, la pena, la angustia. De... Claro, claro, cuando no lo resuelve, sí, cuando sí. los tienes dentro de ti, no sabes procesarlo y los tienes mucho tiempo, es como dejar un pedazo de algo orgánico no sé, un trozo de fruta en una habitación y olvidarse de eso sí. vamos a ir a ver una selva después cuando nos aperquemos a ver una selva, esto es lo mismo claro, va cayendo más y más de lo mismo son unas verdaderas esponjitas que van absorbiendo todo lo astral, todo lo energético pero de baja vibración Exacto, claro. esto a todas luces es una presencia mala no, sí es negativa ¿no te afecta ser... ver este tipo de presencias Álvaro? verlas no, verlas, no pero pero claro, a ver, es que también sí, lo que ocurre es que tomar contacto con ellas, y a veces puedo tomar contacto con ellas al verlas, claro que sí claro. como hay veces que las veo, pero soy como un espectador nomás de eso pero sí, me ocurre muchas veces que, que, que, que, que sí, me afecta en el momento, por ejemplo yo tengo ciertos códigos con el cuerpo que son códigos que los he ido observando y se han transformado en códigos no es que yo los haya, un día me haya sentado y los escribí, me los estudié y los practiqué hasta que se se grabaron ¿Ya? Eh, entonces tiene que ver con las cosas que me han ocurrido por ejemplo eh, de tanto ir a lugares de, de ir a, a, a, a lugares con, con manifestación paranormal, por ejemplo en programas de televisión claro, uno se va dando cuenta, por ejemplo a mí la, los ataques psíquicos, las energías muy bajas malintencionadas a mí me producen una especie de, de malestar estomacal de náusea, de asco y empiezo con arcadas muchas veces cuando es fuerte cuando es muy potente. Entonces yo ya sé, si es estómago, claro, esto es bajo, esto es un ataque, tiene que ver más bien con, con, con, con eso, ¿no? ¿Te tapas el ombligo? Sí, te lo tapo. Eso. Ya. Para, bueno, eh, Álvaro po podrá como indagar más eh, en detalles, pero cuando uno está en presencia de algún vampiro energético, de alguna baja vibración, un lugar cargado, hagan algo tan sencillo como ponerse la palma de la mano en el ombligo. O si vamos a ir a una casa, por ejemplo, la casa de la suegra, que sabemos que nos tiene mala, que nos tiene odio, nos ponemos un parche al nivel del, del estómago, del ombligo. Quizás no nos va a repeler el 100% de la mala vibra, la mala energía, no. pero sí nos va a, a filtrar un poquito. ¿De esa forma lo haces tú o tienes como una manera más eh, sofisticada, Álvaro? sabes tú que tengo hartas formas, incluso a veces he hecho cosas espontáneas ¿eh? no. y, y, y estas formas que ya también las tengo ahí como archivadas eh, eh, muchas veces eh, eh, frente a una situación que puede ser similar a otra, no sé, recurro a, otro, a, otro, a otra técnica, a veces sí. Sí. me dejo llevar y, y hago algo ahí sí. eh, he improvisado protecciones por ejemplo con equipos de grabación antes de entrar, hay algunos que se ríen, ¿no? que este, Si no, también les pasan cosas, tú sabes pues, de, sí. Hay otros que tienen más experiencia Camarógrafos, por ejemplo, sonidistas Que ya están súper expertos en, en grabaciones paranormales y Ya es, saben que tienen que llevar una batería de recarga Es súper necesario se otra, en, en televisión así. Sí Oye Álvaro, sí, sí. mira de, eh, dejando de lado estos dos casos oscuros, tienes otro caso en donde fuiste afectado directamente, que a mí en lo particular me encanta porque involucra en la televisión un poquito, no sé si la farándula eh, televisiva pero es muy interesante porque fue en uno de los programas más vistos bajo la temática de lo paranormal ¿nos podrías contar del caso de Psíquicos? Sí, pues supongo que esto le va a gustar mucho a la gente porque la gente vio el programa. Sí. La, ¿Fue la primera o segunda temporada? Cierto, el programa Psíquico. Esto, esto es algo que ocurrió en la primera temporada del programa Psíquico. Yo diría que eh, yo diría que de tres meses esto tiene, porque el programa duró tres meses. Ya. Esto tiene que haber sido más o menos para que la gente calcule ahí como a los Dos meses y medio, más o menos, porque ya estábamos cerrando ya el programa. Quedan ya quedaban pocos capítulos. Para que la gente lo vea, este capítulo es, es, es el, el capítulo de las bizcachas. Ya. Eh, creo que está en YouTube. De la primera temporada, no de la segunda, de la primera. Entonces, cuando fuimos, los que quedábamos, que quedábamos pocos igual, eh, ya no estaban, por ejemplo, ni las hermanas Peña, había alta gente que se había retirado ya. Eh, pero los a a quedamos los mejores. Entonces, sí. las bizcachas, que los mejores. Y eh, fuimos a hacer una, una prueba donde teníamos que ir con un piloto de, de autos de carrera. Ya. Eh, teníamos que eh, adivinar algo en eso. Creo que, eh, no sé, avanzaba el auto y llegaba a un, a un sitio en donde chocaba con una muralla falsa o no algo así yo no tenía que saber si el auto se iba por ahí o no era algo así ya yeah. bueno pero esto fue antes de la prueba pero fue esa ese día, no fue en la mañana entonces eh, teníamos que eh, despertarnos temprano porque teníamos que estar tempranos en el metro Macul y ahí nos íbamos a juntar todos con el equipo de de grabación para irnos a las picachas ya yeah. ese fue el acuerdo entonces eh, yo eh, tengo que haber despertado por ahí por las seis y media, algo así. Pero tú sabes que desperté antes de que sonara mi despertador. Imagínate tú que el despertador tiene que haber estado para las siete de la mañana, pero como a las seis y media, yo despierto muy sobresaltado con la sensación de que algo me había como golpeado acá. Un, un chachazo en el fuente chileno. Es difícil de describir porque ¿Ya? yo estaba dormido ¿Ah? Un charchazo te dieron ¿Un, un golpe en la mejilla Como un charchazo, Claro, como, como un golpe así Sí, yo lo podría describir más o menos así ¿eh? entre, entre Soñando que eso ocurría Pero pero también sintiéndolo Ya al despertar ¿eh? una, una cosa así Es similar a una boqueta. Eh, y entonces despierto Como te digo Rápidamente, ¿no? Y me voy al baño porque siento un cólico. Si alguien está comiendo, por favor, <ríe> que tenga cuidado en este momento. Y me voy al baño, soplado al baño, me siento en el trono y siento que se abre una llave y, y, y tengo una diarrea, pero, pero explosiva. Yeah. ¿eh? De la nada, así como. ¿eh? Y dije, chuta, ¿qué, ¿qué comí? ¿Qué pasó? sin saber todavía, sin darme cuenta de mucho, y me acuerdo que después de eso, llamo a una de, la, de los concursantes para ponernos de acuerdo, lo del metro, porque no íbamos a ir en taxi con esta concursante, hasta ¿Ya? Metro, metro eh, Macul, que de hecho así lo hicimos, y, y cuando la llamo por teléfono, porque yo la iba a despertar a ella, eh, ella me cuenta que está con colitis, y yo le digo... Yo también. Y ella me dice, bueno, ya nos imaginamos de dónde viene, ¿cierto? Y yo le digo, chuta, no sé, bueno, ya lo averiguaremos. ¿sabes? La verdad es que yo no supe, no tuve percepción con respecto a eso. ¿sabes? Estoy muy honesto. ¿Te llegó Cuando nomás. llegamos al metro, ¿cómo? Te, te vino de golpe nomás, no, no es algo que pudiste prevenir psíquicamente. Me vino la, me vino la, la colitis esta que tuve, eh, supe también lo de ella. Pero fue ella la que me dijo a mí, ella me dijo, eh, ya sabemos de dónde viene esto, ¿no? O ya nos imaginamos de dónde viene esto. Pero yo, la verdad es que no la tomé mucho en cuenta y yo no tuve ninguna percepción. Hasta ese momento yo no tuve ninguna percepción al respecto. ¿Ya? Cuando llegamos al Metro Macul había nuestros compañeros y teníamos que cortarnos con Albán, que en paz descanse. Para los que no saben, Albán el año pasado falleció. Falleció. ¿Sí? Todos se acuerdan, yo, yo creo, de Albán, ¿no? Es un personaje, imagínate, emblemático de Cítico. Y, y querido y, también, por lo demás. Y muy querido, muy, muy querido, querido. Porque, sí. porque Albán era muy lindo, Albán era muy cariñoso. Y, y, y bueno, yo tomo el teléfono, ¿cierto? Y, y, y trato de comunicarme con Albán y Albán no contesta. Y de pronto, al rato después, me contesta y me dice... Alvarito, me dice es que estoy aquí desesperado, y por, por, por fin lo solucioné, alguien me acaba de prestar un baño porque estoy con colitis. Y yo le cuento a la concursante este y me dice, ¿viste? Y había ocho más que estaba con colitis esa mañana, yo no sí. me acuerdo ahora quién era, pero había alguien más que estaba. Pero es decir que, imagínate, sólo cuatro más o menos. ¿Solo fueron afectados los que aparecían en pantalla o los que estaban tras cámara también, sonidistas, camarógrafos? Es que, claro, ahí, ahí igual le ocurrieron cosas a algunas personas. Por ejemplo, está el caso de Pablo Maquena. Pues Pablo Maquena tuvo varias experiencias dentro del programa. Yeah. A Pablo Maquena yo le, le regalé un tetragrama como este para la segunda temporada. Este pentagrama, uno de, de plata, yo se lo puse en el cuello y le dije, Tomás, porque a ti te va a pasar algo de nuevo? Le dije yo, tú sabes que en la primera temporada Pablo Maquena un día llegó con fiebre, con terciana, y él no estaba, no estaba agritado, ¿no? ¿Ya? Y el día anterior una concursante lo amenazó. La, la, una concursante la amenazó frente a todos nosotros. A mí me corta, yo lo vi. ¿Eh? Se la, la apuntó con el dedo. Dijo, y le pasó no te metas conmigo. Y le pasó algo. Y al día siguiente estaba con fiebre. Con fiebre. No. Ese día creo que Maquena grabó un rato después de se fue a la casa. Estaba se sentía mal, estaba con Terciana. Bueno, Yo me acabo de enterar. De, porque más tuvo ahí. Me acabo de enterar de esto, porque de psíquicos, ya sea con camarógrafos, contigo que hemos hablado de anécdotas, he sabido de varias cosas que pasaban tras cámaras, pero de esto no tenía idea. No tenía idea. A mí me parece que Maquena lo contó, parece que lo contó, lo contó en un, en un diario, me, me recuerdo algo, algo, algo comentó ahí de eso. Tremendo. Y, y claro, pues después andaba con talismanes y con protección. <risa> Imagina que igual, igual partió medio escéptico, ¿no? Pero al final, sí, igual Ten, creyó. Terminó, terminó creyendo. creyendo. Sí, lo que pasa, querido Carlos, que el Psíquico está lleno de historias. ¿sí? Yo siempre, ojalá un día se les ocurra hacer un programa con lo que no se supo de Psíquico, porque el cámara tiene un montón de historias. Eh, sí. Paranormales también. Oye Muchas. Álvaro, Álvaro re, bueno volviendo a esta, a esta historia de psíquicos, supieron quién fue sin dar nombre de la persona, pero supieron quién fue quien los atacó, porque me da la sensación de que fue como para boic boicotear la prueba para que ustedes se fueran eliminados. Sí, absolutamente. Sí. Fue, absolutamente. fue algo de maldad. Sí, sí, supimos quién fue. Supieron quién sí. fue. Supimos quién fue. De hecho alguien alguien vio a esta persona. ¿Ya? soplando un polvo a la espalda de otras ¿eh? tirándole un polvo por la espalda y después no dijo si sí, yo no he hecho nada <ríe> sí. otra persona otra persona que es una, una persona que se atendió conmigo hace años atrás una clienta ¿Ya? me contó que había ido a la consulta de esta persona que, que no estoy nombrando no, no voy a dar nombre pero que fue a la consulta de esa persona y que en la consulta había cosas eh, frascos con, con, con nombres de, de nosotros. Y me dijo, tú estás ahí, me dijo. Yo le dije, sí, me imagino. Pero yo también hago mis cosas, le ¿eh? dije, también te, no creas que yo voy así nada más. ¿no? De hecho, me acuerdo que Iván Núñez me preguntó un día cuando ya empezaron los bloqueos, porque la gente yo creo que recuerda que de pronto empezaron a bloquearse. A, a empezaron los bloqueos de, de, de, entre, entre los, los integrantes, ahí los que éramos los integrantes de, de, de, de Cintico, ¿no? no sé. y, y entonces un día Iván Núñez en cámara, eso quedó grabado, me dice Álvaro, bueno, te están bloqueando a ti o no? Porque están bloqueando a todos, me dice, se están bloqueando entre ustedes. Pero, yo le digo, no, a mí todavía no. ¿Pero bloqueando dice, en redes sociales o bloqueando la percepción? Bloqueando la percepción. Ya, es decir, para que nadie pudiese percibir lo que claro. realmente había. Claro. Y bueno, a mí una vez me pasó. Yo quería una prueba que yo la di muy bien, una, una parte muy sencilla de la prueba que no podía. No podía, no podía. Y, y, y, y, y sabes tú que veía la cara de, un, de uno de los personajes del programa. Y se lo dije en cámara a Iván Núñez. ¿Eh? Estoy viendo la cara de uno de los concursantes de dije. Siento que me están bloqueando, porque es raro, de pronto vi una especie de muralla, se me, se me fue a negro todo. ¿Eh? Claro, entonces ellos hacían cosas, por supuesto, y, y como te digo, cuando Iván Núñez me dice, bueno Álvaro, ya empezaron los bloqueos, están todos bloqueados, de hecho les está yendo mal, ¿a ti te están bloqueando? Y yo le digo, no, la verdad es que yo no he sentido nada todavía, porque la verdad es que todavía no sentía nada de eso. ¿Pero qué haces para esto? Me dijo, ¿tienes alguna protección? yo me saqué de la billetera un objeto que se lo muestro ahí, le digo, ¿sabes lo que es una reliquia Y me dice, sí, por supuesto, es el resto de un santo, me dijo. Eh, un, un, un pedazo de piel, qué sé yo, un trocito de huevo, una astilla de hueso. Y yo le dije, aquí tengo tres reliquias, le dije que un amigo familiar de sacerdote me consiguió. Eh, y una de ellas era del padre Gustavo. Y tanto eh, con esto a la billetera. Porque tú sabes que los... Los exorcistas, cuando el demonio no se quiere retirar, no puede ser exorcizado, recurren finalmente como a una, a una reliquia de un santo, ¿no? Y con eso también tratan de, de, de, de que se vaya. Entonces, bueno, yo andaba con mis reliquias ahí. Pero una específica que igual después, de, después, y andan usando estas reliquias, igual me bloquearon. Aunque no me, no me lograron boicotear la prueba completa, porque yo pasé esa prueba. Pero fue un detalle, no pude ver nada más. Ahí te quedé. Pero no te terminaste pueden... ganando. ¿Y terminaste ganando? ¿Cómo sí. me habrán hecho cosas después, Dios mío? <risa> sí. Me enteraba alguno, ¿eh? Me Oye, qué alguno. lamentable eh, boicotear el trabajo de otros en vez de destacar con las capacidades que tiene la persona de relucir la habilidad extrasensorial eh, y, y poder ganar por esos medios. Qué lamentable que tengan que recurrir a boicotear el trabajo de otros, a jugar sucio. Me, me parece... Mal. Parece mal. Claro. Pero no le resultó. A la gente en sus casas los vamos a dejar con la duda de quién fue esta persona. Creo saber. Creo saber. Sí, lo que pasa es que había fue. gente oscura igual. Sí. Y así como varios. Había saliendo... gente oscura en el programa. Sí. Que sí, se presentaba como gente luminosa, pero era gente muy oscura. Sí. Sí. sí. Habían habían algunos. sí Habían varios oscuritos ahí en, en psíquicos. Sí pero la oscuridad no ganó. Parece que no. No, se miraron siendo eliminados como al, vale. de, la, de la mitad del programa hacia abajo, como los primeros. De haber quedado algún oscurito de, de las finales, yo creo, pero pero bueno. Oye, Álvaro, en, en honor al tiempo, mira, hay gente mandándote saludos, por ejemplo, a ver... A ver... Eh, Te están mandando saludos de Puente Alto. Te estás hablando desde el sótano, te dicen. No, ya van a poder escuchar bien cuando salgamos al aire el día sábado. Víctor, que es el brujo que trabaja conmigo, te pregunta ¿cuándo vas a ir a su museo? Víctor, sí, sí tengo que ir a visitarlo. Víctor, ahora con lo de la pandemia se puso más, más complicado, pero se puso más complicado todo. No es que se haya puesto complicado, Víctor. Pero sí, pues tengo que, que visitarlo, si, si se lo tengo prometido. Sí, para que ahí vayan. Mira, Alejandra... Muchos Alejandra Sailor Cristal te dice hola desde Puente Alto. Eh, Melvin Araya eh, te dice hola y un fuerte abrazo desde Ovalle. quién más? A ver, saludos desde de San Joaquín, Javita eh, Perales. No conozco Ovalle. Eh, Pablo, saludos a ambos, que tengan un excelente episodio. Les salga muy bien. Muchas gracias, Pablo. Eh, a ver, vamos con algún último saludo. Se me perdieron un poquito. Hola Álvaro, qué gusto escucharte, te dice Liz Rodrigo. Sí, oye, muy, te manda mucho. Cariño. La Siempre la gente que sabe que vamos a hacer alguna grabación manda mucho. Mucho cariño, sobre todo para ti. Me encantan los dos, dice Francia Lorena. Eh, Romané Castro Lara, saludos Alvarito, eres seco, millones de bendiciones para ti. Te mando lleno de Te mando lleno de eh, besos y, y de cariño y admiración, te dice Romané. Mucho, gracias, mucho cariño gracias, te mandan. Muchas gracias. Hola Álvaro, te dice Babi Dinamarca. Eh, puros mensajes de cariños hacia Álvaro Santi, así que bueno. sí, yo, muy, yo soy muy agradecido de eso, fíjate, porque a pesar de que siempre hay gente desubicada, mal educada, insolente, que no entiende de repente, que no sabe pedir las cosas, incluso, siempre, bueno, uno se encuentra con eso siempre, pero en general yo estoy muy agradecido porque la gente me, me expresa mucho, mucho cariño. Eh, yo, me, yo me despierto, veo mi celular que está lleno de, de flores, entonces se los agradezco mucho, de verdad. Sí. De verdad, porque son una gran motivación para mí. Imagínate, si no fuera así, qué difícil hacer eh, lo que a uno le gusta. Por mucho que le guste, claro, estas son cosas también para la gente. Entonces, cuando se produce este que sí, pues me encanta. ¿Oye? Sí, no, maravilloso. Bien, bien regaloneado. Oye, Álvaro, en, en honor al tiempo, te quiero agradecer por haber estado en, en el nuevo programa Afectados Paranormal, en donde gente como tú, Álvaro, gente como yo o cualquier persona se puede ver afectados por algún fenómeno paranormal, por algún suceso paranormal. Hoy día estuvimos hablando de ataques psíquicos, en donde te viste afectado en primera persona por una entidad que se manifiesta con eh, antes del, del suicidio mismo y así como tantas situaciones que se pueden dar diariamente que muchas veces no nos damos cuenta a veces eh, por estar cabizbajo emocionalmente estar inestable en las emociones, en el pensar ya estamos siendo afectados quizás por algún ataque psíquico por alguna larva, por bajas vibraciones sin darnos cuenta y de eso se trata justamente este programa así que estoy muy agradecido de haber estado nuevamente en pantalla contigo Espero tenerte pronto, quizás en este programa hablando sobre otro tema o televisión, si es que si es que vuelve como en, en, en el auge de lo paranormal en televisión, quizás más para el invierno sería muy interesante. así es que muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, para mí un placer estar contigo en tus programas, que además que, que me encantó el, el formato que tiene, la imagen que estoy viendo acá, mire. ¿no? Me gustó mucho esas esa especies de oro, de luces que hay atrás, violeta, celeste. Muy, muy, muy bonito tu programa. Me gustó mucho. Así que te agradezco, el estudio, el set, te agradezco está. Mucho precioso mucho cuando quiera. Estoy feliz. Muchas gracias, Álvaro. Está precioso, está precioso. Me gustó mucho, mucho. Así que te felicito también este segundo capítulo. Así que te felicito y que Dios lo bendiga, mi espíritu, como dicen los tiempos. <risa> sí, y bueno. Yo soy muy cabalístico, así que el segundo capítulo de Cultura Paranormal también fue con Álvaro Sante, entonces cuando le pregunté y me dijo, sí, puedo estar en el segundo vida, capítulo, fue como, ya, un, un indicio de muy buen camino, así que muy, muy agradecido, lo reitero. Y ya saben, chicos, vean afectados todas las noches, de sábados a las 22 horas en punto. Ya, el próximo capítulo va a ser... Va a ser de miedo, probablemente se trate sobre una persona que fue agredida físicamente en uno de mis tours paranormales, en uno de mis icónicos tours paranormales. Mm. Un combo fuerte por la espalda, fenómeno poltergeist, gente lesionada en el suelo. Fue un caos esa noche, pero ya lo vamos a tener pronto, quizás este sábado que viene o dentro de muy poquito. Siempre la cartelera sujeta cambios, así que esos chicos... Muchas gracias nuevamente Álvaro, muchas gracias por estar acá en Afectados y nos estamos viendo el próximo sábado.